Como por ejemplo, esta canción de Elvis Presley. Elvis Presley en un documental dijo Todos los sueños se han cumplido Quería hacer películas, clásicas, quería cantar cantar, quería ser un superhéroe y era un superhéroe. Entonces, dice Elvis Presley. ¿Por qué he conseguido eso? Porque todos los días cantamos. <risa> <risa> Entonces, yo, me, yo considero que, que es cantar y bailar. Entonces, la canción del Lipprenle que te mete en la emoción de gloria, de estar en la larga. La gloria es un concepto, la gloria se la han apropiado los estados nacionales en sus himnos, que hablan de la gloria, o las iglesias o las religiones que hablan de la gloria. Pero la gloria, la gloria, puede ser personal y directamente bailando y cantando este sacerdote. ¿Ya al espectador? Eh? Estamos aquí. A ver si la Me autograbo, que muchísimas gracias que tiene la música Aquí está, sí. Ole. Qué guay. Vamos a ponerlo aquí. Ahí, ahí, ahí. Acercarlo. El super mega. ¿Dónde está el palo? Aquí, aquí. El atrezo. ¿Qué te <risa> ha salido el sol Aleluya. Ha salido el sol sol lo ha sacado ¿eh? sol. Pues. Lo ha sacado ¡Huh! Ah, Lo Síguela, síguela. Síguela tú. Síguela. Ojalá a mí. ¿Es secreto? lo voy Venga, venga. Corre. Ojalá el palo. El palo da el poder, eh. Dios mío Jejeje Estamos grabando dale, dale, dale, atentos. Atentos. Vale, vale Sube, que sube <risa> El tuyo, el tuyo. Oh,